Hola, yo soy Minerva y yo soy María y os vamos a presentar un trabajo sobre la ermita del Carvario de Grazalema. Bueno, pues la ermita del Carvario es del siglo XVIII, que ha sido utilizada para el curto hasta mediados del siglo XX, en ese momento en el que es abandonada. Se encuentra situada en la Sierra del Endrinal, con vista a Grazalema y en la ribera del Gaidoba, a pocos metros del Mirador del Santo. Se localiza a unos 500 metros aproximadamente de la localidad de Grazalema... ...y se accede a través de un sendero. Tiene dos estructuras adosadas. A la entrada tiene una esplanada que se hace llamar atrio. En su cara derecha parece conservar lo que podría haber sido un corral de los moradores de la ermita. El tejado se ha perdido por completo. Sin embargo, conserva una pequeña torre con un arco de medio punto, elaborado de ladrillo. Tiene un arco de medio punto en su entrada... Y tiene otras aperturas como ventanas o una puerta de acceso a la sacristía. Hay otro arco de medio punto que se encuentra entre la nave principal y en el altar. Está en ruina y se conserva en mal estado porque en abril del año 1936 fue quemada. Se llega a la ermita por un camino empedrado por el que en tiempos pasados tenía lugar el vía crucis. A lo largo de este recorrido se pueden descubrir los restos de los pedestales y plintos en los que se depositaba la cruz y tenían lugar en las distintas estaciones de penitencia. Entonces, al encontrarse en un punto alto, se puede ver el pueblo entero. Utilizando este mismo recorrido, se puede llegar al mirador del santo, referenciado con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se comentaba que las personas con más devoción del pueblo iban allí a esconder papeles con mensajes como sus mayores deseo debajo de las piedras de esta ermita. Algunos diseñadores gráficos han realizado diseños de cómo sería la reconstrucción de esta ermita.